Comenzamos estas secciones de este programa especial de Navidad de Gaming Room eh, con una entrevista. Eh, en este episodio contamos con Gamera Nest, creadores de Way Down, videojuego creado a partir de la última película de eh, Jauma Balagueró. Creo que lo he pronunciado bien, pero nos no lo va a decir ahora nuestro invitado. Eh, que es creador de películas como REC, Mientras Duermes o Darkness, entre otras. Eh, el videojuego se trata de una aventura de espionaje y acción en la que el objetivo principal se basa en asaltar la cámara corazada del Banco de España. Me recuerda, fíjate, a una serie de Netflix que yo me conozco. Eh, para hablarnos del juego estoy con nosotros Daniel Sánchez, CEO de Gamera Nest y responsable de PlayStation Talents España. Buenas tardes. ¿Oh? Hola, qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y un poco hablar de todo este, vamos, de todo este proyecto en el que nos hemos metido con White down y bueno, lo que vendrá después de la mano de Mediaset Games. Eh, sí, habías dicho bien el nombre, ¿eh? También Eso te... bien el nombre, eso está, bien, eso está bien saberlo. Sí. Sí, yo, bueno, eh, por introducir un poco el tema, es lo que decís. Es verdad que tiene cierto parecido con una serie que todos conocemos, digamos abiertamente, La Casa de Papel, ¿vale? Pero este proyecto llevaba muchos años antes de que apareciese esta serie, porque es un proyecto que había rondado por las mesas de varias productoras, incluida Mediaset, casi 10 años. Eh, luego Mediaset... Lo produjo, lo desarrolló y bueno ha tardado en, pro en estrenarlo debido a precisamente a la pandemia. Porque se iba a estrenar, si no recuerdo mal, era marzo de 2019, acabado siendo eh, noviembre de 2021, con lo cual bueno ha pues, sido un retraso que ha sido obligado. Eh, en esto nos introdujimos nosotros, nosotros ya trabajábamos con Mediaset Games. Mediaset Games es una marca que ha empezado ha a conocer este verano, pero llevaba ya casi dos años antes de la pandemia. Eh, planificando la idea de desembarcar en videojuegos Igual que lo había hecho en cine pues apoyando la producción local, apoyando, apoyándose también en gente que conoce el panorama, como en este caso era PlayStation. Y, y la propuesta era muy clara, no era tanto hacer juegos de sus películas, que era con lo que han empezado. De hecho, nosotros empezamos a trabajar no en No Way Down, como os he dicho, empezamos a trabajar en otra película que se llama Malnacidos, que saldrá, en si todo va bien, en marzo de 2022, aunque estaba planificado originalmente, si no recuerdo mal, para enero de 2019. De 2020. Que, si no me equivoco, hay un juego de PlayStation Talents con el mismo título. De hecho, de hecho nosotros estamos produciendo ese juego con un estudio que es Servor eh, que ya habían hecho otro juego con nosotros en Talents y, y es, fue el primero, de hecho fue el primero que nos plantearon Mediaset Games como esta asociación entre Playstation Talents y Mediaset Games eh, ¿por qué empezaron haciendo juegos de sus películas? Hombre, a ver, porque era una forma de trabajar en un terreno conocido con licencias que ya existían previamente como son las de sus películas pero también porque, porque querían probar un poco el mercado para cosas que no se suelen hacer, juegos de películas en España nos hacen muchos, mientras que en otras culturas, sobre todo en Estados Unidos, es muy habitual para las grandes empresas de, de cine acompañarlas de un videojuego. Ahora se están lanzando sí, con el tema de Uncharted, con, claro. con Resident Evil, etcétera, bueno, sí. Ahora es, ese es el paso a, siguiente, porque empezar haciendo eh, hago un Batman y los, los hace una peli un juego de Batman, que eso pasó en los Spectrum. Ahora incluso ya los videojuegos tienen tanta entidad que generan su propia película, que es todavía mejor. Es el reconocimiento de ostras, eh, las IPs que se crean en videojuegos a veces son muy ...mucho más interesantes y valiosas tenerlas en el cine, ¿sabes? Pero, pero yo digo que el planteamiento no es tanto hacer películas de... o sea, para Mediaset Games y en su asociación con PlayStation no es tanto hacer películas, eh, juegos de sus películas, sino un poco entrar en el mercado como un nuevo actor que permita también que haya un poco de industria eh, en el mundo del videojuego. El mundo del videojuego en España, no os digo que no sea una industria, existe... Pero también existe mucho, mucho proyecto emergente. Pues ese proyecto emergente le estamos intentando dar salida, dar salida que, y continuidad desde PlayStation Talents. Y ahora, pues, Mediaset Game también busca ese objetivo. Eh, ¿De dónde.? Cuéntame. O sea, aparte de lo que me has dicho de las películas y, y el tema de llevar ahora ports de. de bueno, ports. Eh, llevar los videojuegos a película, ese, ¿Sí? esa, justo esa vuelta que habías dicho tú, eh, que es lo que ¿Sí? verdaderamente está demostrando que da relevancia. Eh, cuéntame ya un poco más centrado en el juego. ¿Cuál es la trama de, de, del juego? Pues mira... Eh, además Eso, que será similar a la de la película, claro. Sí, sí, a ver, es similar a su película en cierto aspecto. Eh, insisto, corta cuando quieras porque yo me enrollo mucho, ¿vale? Eh, yo he trabajado, antes de trabajar en el mundo del videojuego, venía del mundo del cine. Yo trabajé en marketing de distribución cinematográfica y llevé, la, llevé la, el marketing online del Señor de los Anillos, de la primera trilogía. ¿Vale? Está la epitería de, la de son la original y ahí me di cuenta de una cosa que hace el señor los anillos respecto a Harry Potter que si te acuerdas se estrenaron a la vez en 2021 se estrenaron las dos eh, perdón, en 2021, 2021, 2021 se estrenaron las dos eh, para mí, mientras que Harry Potter era una copia de los libros que te puedes leer el libro o te puedes ver la película y si te has leído el libro que mola mucho eh, y te lo quieres volver a leer y ahorrarte tiempo te ves la película, eh, Peter Jackson con el señor los anillos había hecho otra cosa diferente, había reinterpretado el libro cuando nosotros nos enfrentamos a... A Waydown nos pasó un poco lo mismo Una película de atraco de banco Es una película muy subgéneris Porque se pasa mucho tiempo planificando Y luego se pasan eh, Muy poco tiempo eh, Haciendo el propio atraco Haciendo el propio robo Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ocurría? Que nosotros al enfocar el juego teníamos dos opciones O centrarlo solo en el robo, que ocurre en dos horas Y ¡buf! ¿Cómo hacemos un juego? Que sea todo el rato acción, cuando en realidad lo que es infiltración O hacer un juego Que planificase primero todo lo que es el robo y luego el atraco como era la película elegimos la segunda la segunda opción que es más complicada porque el juego se divide en tres actos de los cuales solo el tercero es acción los dos primeros es el enfoque del juego el enfoque de la película y un poco el cómo es el, el, todo el visitar el banco y luego Decir hacer el atrapo. Teniendo la, la trama y la iniciativa, la idea tal, así un poco clara, eh, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando este juego? Has dicho que empezó la idea, digamos, antes tal, con el tema de, de Mediaset Games, pero como tal, ¿cuánto tiempo ha de desarrollo físico? Pues, eh, uff, eh, demasiado, para mi gusto. <risa> eh, nosotros cuando presupuestamos la idea de hacer este juego, tanto en tiempo y en dinero, nuestra idea era un proyecto de nueve meses. Nueve meses más, quizá tres, de, de lo que es el lanzamiento, porque un lanzamiento de videojuego, muchos lo sabréis, no es acabo el juego y lanzo. Eh, hay que hacer un proceso, sobre todo en PlayStation y en PC, que pasa por la portabilidad, adaptarse a las diferentes pantallas. En el caso de las plays encima nos, nos salió la Play 5 por el camino, que aunque la tecnología es similar... La potencia es totalmente distinta eh, El problema es que esos seis meses se convirtieron en un año y medio Casi casi un año y tres cuartos debido a la pandemia El juego se fue retrasando Como os digo, de repente aparece Play 5 Y tenemos que, aunque el juego no está diseñado para Play 5 Ni desarrollado para Play 5 por el DualSense principalmente No, no usamos el DualSense eh, Sí que hay que pensar que alguien lo va a ver en un tamaño de pantalla de Play 5 con lo cual, el arte tuvo que volver a hacerse. Bueno, al final, os digo, casi ha llevado el proyecto casi 24 meses de los nueve establecidos. Y eso a nivel presupuestario, pues siempre es un problema, porque al final eh, podrías pensar, bueno, pero tú haces tus nueve meses y acabas el juego y lo dejas empaquetado. No. La tecnología evoluciona, Unity este año ha cambiado, que está desarrollando Unity, ha cambiado muchas veces, hemos tenido que estar actualizándolas todas. Ha sido largo, un proceso largo y también de aprendizaje. ¿eh? O sea, yo ahí sí que lo digo, nosotros como Gameranest no tenemos una lar un largo recorrido en juegos de, de 3D o sea, nosotros empezamos trabajando mucho para museos, nos a mí me encanta el 2D, con lo cual muchos de nuestros juegos más populares, tipo Nubla que hicimos con el Museo Thyssen son 2D y nos embarcamos en el 3D hace relativamente poco con un juego pequeñito que se llamó Ace of Multiverse que era de deporte en 2019 y básicamente este ha sido nuestro siguiente juego en paralelo con Malnacidos con lo cual no, no teníamos más referencias, hemos aprendido mucho. En este tiempo. Entiendo que para Mediaset Games, tal y como me has comentado, a pesar de haber estado planeando el tema de mal nacidos, este es el primer eh, proyecto que se desarrolla. Pero vosotros, como Gameranest, ¿qué tenéis previamente? ¿Qué, qué recorrido tenéis previamente? Pues fíjate, nosotros eh, Gameranest empieza en 2013 como empresa vale eh, es verdad que ya el año anterior habíamos hecho algunos ejercicios de videojuego eh, muy amateur con museos porque era donde empieza nuestro recorrido eh, en 2013 es cuando empezamos a trabajar con el museotis en el nubla un juego que es en parte educativo en parte nos dejaron toda la libertad del mundo para usar la, el museo y hacer el juego que quisiésemos y y en 2015 es cuando empieza nuestra relación con PlayStation Talents. Ya con PlayStation habíamos trabajado mucho, casi desde 2008. En mi anterior empresa habíamos trabajado con Little Big Planet, ayudándoles a hacer niveles. Pero en 2015 ellos nos plantean crear Talents, que era o, darnos a los estudios que éramos más pequeñitos la oportunidad de trabajar bajo el paraguas de PlayStation en un entorno cerrado, en un camp que era el primer camp que se montó, que es el de Madrid luego acabaríamos dirigiéndolo eh, la realidad es que ese paso nos dejó nos permitió hacer Nubla 2, un juego mucho más ambicioso mucho más eh, grande ya no era porque tuviésemos al Museo Tizen del lado, sino que nos, el Museo Tizen nos permitió acabar con todo lo que no habíamos podido o no habíamos sabido hacer en el primero quizás esos son nuestros dos juegos que más relevancia nos dieron y más prestigio, porque además encima son juegos muy pequeños, pero que dieron bastante dinero muchos premios, eh, nublados se llevó incluso un premio los Ángeles de mejor diseño y, y fue con lo que empezamos a dirigir el camp de Madrid primero y luego los otros camp que ha creado Playstation entonces ¿qué ha ocurrido? que es verdad que no hemos eh, desarrollado personalmente muchísimos juegos, o sea casi cuando acabó Nula casi empezamos y son multivers, que ya hemos comentado y luego estos dos, pero en paralelo hemos colaborado en el desarrollo de aproximadamente 100 juegos entre todos los camps que hay en España porque yo personalmente me encargo de ver los juegos, estudiarlos, analizarlos, luego verdad, que producción se ocupa otra gente, pero, pero hemos aprendido mucho y hemos podido enseñar a mucha gente indie un poco el camino a seguir. ¿Quiénes componéis el equipo de Gameranest? Pues eh, Gamera Ness, Originalmente los miembros fundadores eh, Somos eh, yo que eh, Empezó evidentemente Ángel de la Jara que es el director artístico Y ahora está prácticamente dedicado A todo lo que es la imagen de Gamera eh, De una imagen como muy personalizada y, y luego ya tenemos entre el equipo de leads gente de diseño gente de gente de, de programación arte muchas veces lo lidera directamente gente de la jara y tenemos en música una compositora magnífica semana Franco que también muchas veces nos ayuda a tomar decisiones estéticas y artísticas eh, es verdad que no somos un equipo muy grande eh, porque luego a nivel técnico más bajo eh, no tenemos tanta gente porque ya desde que el programa Talent se asentó y empezó a generar producto, una de nuestras filosofías y en esto lo compartimos con Mediaset Games es dar oportunidades a los equipos que están en, en Talent y que han acabado su proyecto para hacer proyectos con nosotros, es verdad que siguen aprendiendo, seguimos aprendiendo todos porque esto siempre, hacer videojuegos es un proceso de aprendizaje muy largo eh, pero nos gusta que en el equipo con el, el que trabajamos siempre haya gente de otros proyectos de Talents, por ejemplo, ¿no? decimos Down, eh, la gente de Reborn, de Bilbao estuvo colaborando eh, pero sobre todo Fase 3 que es otro grupo que ha trabajado con nosotros en un proyectillo propio que lo querían, que lo querían publicar que era pequeñito, pero bueno, acaba de salir se llama Albacete Warrior, pues eh, trabajaron en la parte de programación en malnacidos, igual hemos cogido a, bueno, a Revolve, pero a la parte de programación para que nos ayuden a, a rematar las partes de portabilidad. Y ahora estamos trabajando en Tadeo 3, en la tercera en el tercer videojuego de Tadeo, en el que hemos cogido gente nuclear de varios grupos relacionados con PlayStation. Creemos que es más importante, además, nuestra labor, si, o es más interesante nuestra labor, si conseguimos hacer esto: que estudios pequeños que han conseguido acabar su primer juego tienen la oportunidad de trabajar en proyectos más grandes y más ambiciosos, que a lo mejor no les vendrían de por sí, pero les ayudamos a que se metan y eso también les da una visión un poco más general de cómo hacer su siguiente videojuego, estamos un poco en esa labor. Ya que comentabas previamente el, el tema de que de los nueve meses planeados se saltó el, el desarrollo del videojuego a los 24, eh, entiendo claro que os pillaría el tema de la pandemia, entonces te quería preguntar a ver qué obstáculos habéis encontrado relacionados con el tema de pandemia y con cualquier otro posible obstáculo que hayáis encontrado en el desarrollo. Pues, a ver, eh, hacer videojuegos, como te digo, es muy interesante, pero es muy, muy laborioso y muy frustrante y retador a veces, ¿vale? Eh, la pandemia para nosotros fue un problema, porque a priori ahora lo decimos y decimos todo, bueno, si hacer videojuegos se puede hacer en tu casa, al final necesitas un ordenador y estar bien comunicado con la gente. Pero nosotros, como muchos estudios de esa época, de 2019, anterior a 2019, éramos un estudio eminentemente local. O sea, tú contratabas a alguien y le llevabas a tus oficinas a trabajar sus ocho horas. De repente, de un día para otro, tenemos que cerrar las oficinas, irnos cada uno a nuestra casa, eh, algunos llevándose su propio ordenador, otros trabajando ya desde su equipo en casa que no estaba preparado, eh, la verdad es que fue un momento de caos muy grande eh, conseguimos superarlo como todos a base de, de esfuerzo, de horas y de quitar, quitarnos vida, porque al final tenías que montar una forma de trabajar, no, no os diré que 100% lo hemos conseguido con éxito, porque es verdad que hay cosas que echamos mucho de menos la relación se pierde al final te pasas todo el día al teléfono como si estuvieses en llamada, no tienes la sensación de cercanía que tenías antes, pero también te digo que ahora que se ha liberado de nuevo un poco otra vez esto, nos cuesta volver a la vida que era antes. En pandemia, como lo ha pasado otros muchos estudios, hemos empezado, hemos dejado de coger a gente local para mirar fuera total que más nos daba donde estuviesen si íbamos a comunicarnos con ellos por por Teams, por Skype o por cualquier sistema que usásemos. Y eso ahora se ha convertido en una forma de trabajo totalmente distinta, en la que tenemos gente que viene que vive en Sevilla, gente que vive en Barcelona, eh, gente extranjera, y trabajamos con ellos como si estuviesen aquí. Eh, eso ha sido una gran dificultad, como os digo, pero luego ha sido muy satisfactorio y nos ha dado mucha apertura. En Talents nos ha pasado igual, antes solo podíamos coger equipos que estaban en su camp, eh, si había un camp en Valencia, equipos de Valencia. Eh, la pandemia nos ha obligado a inventarnos la forma de tener un equipo en Baleares, por ejemplo, como tenemos ahora. Bueno, yo creo que son dificultades, pero pff, como todo, o, o te dejan llevar por el caos y por el drama o intentas superarlas. Creo que eh, otra cosa no, pero los que hacemos videojuegos, aquí digo, mira todas las empresas, somos puros supervivientes. ¿sabes? Entonces, bueno, ahí estamos. Y luego el gran problema que tenemos siempre es la tecnología. Recuerda que la tecnología cada 10 años muere. No, no dura más de 10 años entonces, pues ahora estamos en un cambio de paradigma estamos en un cambio de paradigma con las nuevas consolas con la nueva forma de ver videojuegos en streaming y eso es, es difícil porque siempre está en la decisión de ¿me uno a la nueva carrera o me quedo en la antigua que, que estoy a gusto y a ver qué pasa? pues a veces te sale bien a veces, pues como pasó con la época del iPhone la gente que hacía móvil y se fue con el iPhone pues mira, ¿dónde están ahora? hubo gente que no se atrevió y se quedó en el Java Micro Edition y desaparecieron Hablabas junto, justo antes de, de tu próximo Bueno, de vuestro próximo lanzamiento Taleo 3, eh, cuéntame, ¿qué tenéis pensado Para el futuro de Gamera Nest, Mediaset Games PlayStation, tal vez un poco ahí en, en pack Pues mira eh, así ha anunciado además Es que se presenta un año para Gamera NES Y bueno, en el fondo es para Playstation Talent Porque nosotros muchos de los proyectos que hacemos Los hacemos bajo el sello de Alianzas Por no decir todos, ¿vale? Eh, Alianzas es la oportunidad que da Playstation A equipos que no están en un camp eh, O que son o que ya llevan años haciendo videojuegos De trabajar en conjunto en la parte de promoción Y marketing con Playstation Nosotros eh, hemos estrenado, como hemos dicho Way Down el 2 de diciembre Estrenamos Man Nacidos en marzo es nuestro siguiente gran estreno. Eh, a continuación estrenamos en abril, estamos pensando en la Pascua porque es un proyecto que es italiano y que en Italia se, se ve mucho, que es Meteo Meteogiros, una serie infantil cuyo no habéis visto mucho del proyecto, pero es una licencia de, de Mondo TV que igual que Mediaset se ha liado con nosotros para que hagamos un videojuego para, para todas las plataformas después, ya dándonos un poco por nuestra parte artística, indie, estrenamos Mr. Q de Mini Pieces un Mr. Q que eh, si no habéis visto nada, es un juego muy sorprendente, es 2D, puro, pura animación, eh, point and click además, también para, para para sobre todo a Playstation en exclusiva, pero luego saldrá para otras plataformas, y por último luego está Tadeo 3 y un videojuego, una apuesta personal de Playstation, que la que les apoyamos totalmente, que es de deportes de Front Ball de Pelota Vasca, bueno, no Pelota Vasca únicamente, pero es Frontball. Ball, ese eh, ese proyecto eh, también estamos trabajando en él y bueno, saldrá para septiembre último trimestre perfecto, pues ahora justo me has comentado así un poco el tema del futuro, vamos a volver a, a Waydown, que era lo que comentabas y quiero que intentes en un minuto, así estilo minuto de oro, vender el juego <risa> vale eh, ostras que difícil, a ver yo os recomendaría ver Way down eh, y, y jugarlo. Entiendo que es un juego que a priori es muy aventura gráfica, muy, muy cinematográfico y que puede tirar un poco para atrás el hecho de que digas que los gráficos no son todo lo espectaculares que podrían ser los juegos que hay ahora, pues un Last of Us o juegos que son verdaderamente grandes inversiones de dinero. Si superas eso... Eh, Why Down es un juego muy estru muy bien estructurado narrativamente, que va en un crescendo, además de lo más sencillo a complicado y, y realmente te pone los pelos de punta en algunos momentos por la tensión, y además vives en primera persona y con cuatro personajes diferentes lo que es el robo al Banco de España. Además, ya para acabar, no solo me gustaría que, que lo vieses como... Un mero proyecto, un videojuego único. Entended que es una propuesta más allá del videojuego. Es un concepto único, por lo menos eh, actualmente, en el mundo del videojuego. Es como dos grandes empresas como PlayStation y Mediaset Games van a empezar a decir, eh, a dictar en el mundo del videojuego una nueva forma de hacer videojuegos con presupuesto, con producción, con marketing y comunicación, como nunca antes se había hecho. Pues para terminar, recordamos a los oyentes: Way Down disponible desde el pasado 2 de diciembre para PlayStation 4. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel, y enhorabuena a todo el equipo Muchas por el gracias lanzamiento. A ti. Muchas gracias por haberme invitado, y cuando queráis, vuelvo por aquí. Muchas gracias.